¡Uy! ¿Qué pedo con esta cosa? ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Hola, monis! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a mi canal. Bueno, bueno, bueno, bueno. vamos Para este video, como pueden ver... Estoy muy emocionada porque he querido hacer este video desde hace muchísimo tiempo. Hoy vamos a probar algunos productos súper raros que encontré que venden aquí en Corea. Así que vamos a empezar. Tengo cinco productos hoy que quiero probar. Así que vamos a empezar con algo súper ligero. Y es este. Este producto se llama... Es de Mamund. Y se llama Pang Pang Hair Shadow. Y ya sé que hay muchísimos de estos ahora. Así que no sé qué tan raro sea. Pero es raro para mí porque yo nunca lo he usado. Así que me lo compré. Básicamente es como polvo. Es como un bronceador. Es como una sombra. Pero para el pelo. Así que a veces cuando hacemos así. Aquí no tenemos pelo. Entonces aquí es donde te lo pones. Para que parezca que tengas más quitas esto y tiene como una esponjita aquí y abres así tiene un espejito y aquí está el polvo, así que nada más le pones así, creo y a ver nos, nos lo ponemos ¿ven esto? Oh, o sea se cubrió todo pero oigan se ve súper natural, what? esto y esto oh, me está encantando esto. Ahora lo que quiero saber es cuánto dura esto, porque en estos veranos cuando estoy sudando, cuando voy a la playa, pero wow wow wow. wow. Bueno amigos, vean los resultados. Wow, me encanta. Lo voy a seguir usando. No sé por qué lo compré y nunca lo usé. Ok, ahora, número 2 Los siguientes tres son algo muy interesantes Les voy a enseñar Todas estas son cosas que como que es para cambiar tu cara, básicamente El primero es una mascarilla que te lo pones así Y ayuda a que todo esto se suba, ya saben Bueno, la neta no entiendo tampoco Todo aquí, como que... Creo que se supone que es para verte más delgadita en la cara Y también ayuda con las arrugas aquí en el cuello y todo esto Después el siguiente es algo más interesante Esto lo he visto mucho desde chiquita, de hecho Pero nunca lo he probado Como ustedes saben, yo no tengo el párpado Yo no tengo esta línea que tienen El Sankapur es esta línea que estoy diciendo La que tiene mucha gente pero yo no lo tengo ya. En Corea venden estas cintas. Estas cintas que adentro tienen pegamento. Entonces te lo pones aquí adentro. Y creo que así como que tu párpado se pega a tu piel. ¿Me están entendiendo? Es muy difícil explicarles. Pero el siguiente es el más shocking. Es el más como... ¿Por qué venden eso? Ya saben que muchas personas quieren tener la nariz más alta, así. Tener el nariz más alto y más chiquito y más como... Uh, ya saben. Esto es algo que se pone adentro de la nariz para poder tener esta parte de la nariz como más así. Así que vamos a probar estas tres ahorita. Primero vamos a empezar con este lifting mask. Ok, aquí dice que me lo tengo que poner por tres a cuatro horas en la cara, ok. Ok. No sabía y no tengo tiempo Sacamos ay, Aquí está Se siente como Tela, normal Y aquí tiene el plástico Creo que así nos lo ponemos Uy, se siente muy Uy, no, no se siente mal De hecho, parece que algo me está Como, ay, pero me duele Muchísimo aquí las orejas ¿Cómo? Se supone que te pones esto por 3 a 4 horas Pero te lo pones así Se pega y como que Me duele un poquito en las orejas Porque como que sí está Si sí está un poco intenso eh. Ah o sea lo que tenía dentro No era pegamento Era un tipo de gel Que ayuda con las arrugas Y ayuda como que Pero la verdad no entiendo Como No entiendo Se siente súper frío aquí Vamos para la siguiente. Vamos a hacer todo este video así. Para el siguiente vamos a hacer lo del ojo. Vean mi ojo ahorita. No tengo la línea esta. Normalmente sería como algo así. Y esto ayuda a que tus ojos se vean más grandes. Y por eso muchas chicas se operan los, los ojos. Ay. Pero hoy vamos a tratar de hacerlo con estas cintas. A ver. Aquí adentro, con esto que creo que aquí sale las cintas. Esto que creo que es para como hacer esto. Así me vería con, con la línea. ¿Cómo, ¿Cómo lo saco? Y no vienen instrucciones con esto. Ah, lo saqué. Aquí tenemos cuatro. Y creo que esto lo ponemos aquí. Y como que se pegan. Bueno, no sé, hay que, hay que ver. No sé cómo pegármela. Pero bueno, por aquí. ¡Oh! Como que algo cambió, ¿no? Tal vez me lo tengo que poner más arriba Lo único que quiero saber Es cómo Te maquillas con esto ¿Cómo? Que okay, me veo horrenda Ok, no Ay, no Oigan, esto sí está difícil, ¿eh? Ya es mi tercero que estamos usando Y mis orejas duelen muchísimo Y siento que estoy sudando aquí ¡Ugh! Otra vez No sé cómo hacerlo Así que vamos a dejarlo así Vamos a seguir con este ojo Otro ¿Cómo, cómo le hacen esto cada mañana? Como que esto no es me veo, me veo diferente Ya me puse los dos los dos ojos Me siento diferente Y bueno <risa> se siente muy incómodo porque, como que siento que mis ojos alguien lo está haciendo así. No me gusta cómo me veo con esto y no entiendo cómo le ponen maquillaje. Ok, se siente muy raro y, como que siento que me está doliendo la cabeza con todo esto. Ahora sí, vamos a usar esto: es para la nariz. Este es mi nariz del lado de frente. Y me da un poco de miedo porque tengo esto Así que no sé No sé si va a doler Pero hay que sacarlo y ver Cómo se pone Entra esto, tenemos esto aquí adentro ¿Qué? No entiendo las instrucciones Así que vamos a ver cómo hacerlo Vamos a ver esto ¿Qué es todo esto? Tenemos estas dos cositas Después esto Que no sé qué es Después esto que tampoco sé qué es no entiendo. Básicamente creo que estas son las dos cosas que te pones adentro de la nariz. Pero esto tiene diferentes tamaños. O sea, algo más chiquito o grande. Vamos a usar el chiquito porque me da miedo el grande. como plástico. Qué como. Ay. No entiendo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? Uy, qué pedo con esta cosa si me lo meto au ¡Qué pedo o sea vean ya entendí nada más te lo metes así y obvio como está largo aquí está literal literal si sí, tornudo ahorita se va a salir volando pero aquí vamos a ponerlo otra vez aquí quito así Se siente súper raro porque tienes Ay, pero es que no quedó bien Esto quedó para abajo ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? <risas> ah, mi nariz se ve Muy raro No sé qué hacer, no sé cómo hacerlo eh. Me da miedo que como que se entre más Pero bueno, vean, vean. Pueden ver verlo negro aquí No entiendo Pero mi nariz ¿Se ve más alto? Sí, ¿no? No sé. Au. ¿Qué pedo con esto? ¿Qué es esto? Siento que nada cambió. Nada más que aquí ahora se ve más raro. ¿Cómo me lo meto más? Au. Me lo quité. ¡Au! Y ahora que me lo quité, ya ni me lo quiero poner otra vez adentro. A ver si usamos uno más grande. <ríe> Au. ¿Qué es esto? Au, oh, oh. No, no puedo. No puedo. Nada más no puedo. ¿Es neta? ¿Es neta? A ver. Oh. Ok. ¿Es neta? No, esto no es normal. Oh my goodness. Vean esto. Parezco una persona ¡Oh! diferente. ¡Oh ok, me voy a quitar esto para que vean mi nariz normal. ¡Oh! ¿Qué pedo? ¡Oh! Pero ya me está como que doliendo un poquito. Así que me lo voy a quitar. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, me falta un producto más. ¿Me lo pongo o no? Porque como sigo con esto y con esto Me lo pongo a ver a ver cómo acabamos hoy A ver cómo acabamos este video hoy Me lo voy a meter otra vez Esto es uno nuevo Ay, Así Ahora lo pongo algo así el último producto que vamos a usar para cambiar esta cara es este Este es un lip plumper, es de Holika Holika Es una marca que me gusta de maquillaje Pero me dijeron que esto ayuda a que tus labios se vean súper grandes Pero no solo eso Ya sabemos mujeres que hay muchísimos productos así Que ayudan a que tus labios se pongan así Pero este dice que duele muchísimo Arde y sí ayuda Aquí dice Fire Level 100% O sea que creo que sí arde mucho Se llama Devil's Plumper O sea, viene del diablo um, No sé por qué la gente usaría esto Si duele mucho Pero creo que lo usan porque sí ayuda A que tus labios se vean más como sensuales, sexys Y ustedes saben que a mí me gusta que mis labios se vean más Así que vamos a ver. Me vi en el espejo y como que mi corazón estuvo así que... No se ve tan mal, ¿eh? Pero vamos a ver. No se siente mal. Se siente como... Sí está ardiendo un poquito, pero no está tan mal ahorita. Se siente como uno, un lip gloss normal que como que empieza... Oh, my God. No. No es como un... No es como no normal. No, no, no, no, no. Esto sí pica. Esto sí arde. Oh. Oh, my God. Arde. No sé qué hacer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué hago? ¿Sí se ven más grandes? Oh. Duele. Duele. Arde. Oh, creo que sí, ¿eh? Están gigantescos oh, Arde un chingo No sé qué hacer Pero se ven súper grandes Oh, no sé qué hacer oh, oh, vean Wow, se ven Sí, se ven Ay, me da miedo que como que Entre a mi boca Mi lengua lo tocó oh, No sé qué oh, oh, oh, Arde Okay, no, ya no puedo, me lo voy a quitar. Oh, ay, ay, ay. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, necesito algo frío. Saben cuando comen algo súper, súper picante y con que arde un chingo aquí. Eso es eso, pero como cinco veces más. Esto sí vino del diablo. ¿Qué pedo? ¿Por qué se ponen esto? Pero mis labios sí se pusieron super grandes. Qué pedo. ¿Verdad? Bueno, bueno amigos, a ver, creo que me voy a quitar todo esto porque... Ay. Uh, uh, a ver, a ver, me voy a quitar todo esto porque como que no, ya no. Ay, como que me siento más como yo misma. Ay. Esto sí se siente como que... Se siente frío y no sé, sí se sintió riki, rico un poco quitármelo, pero... Uy! Uh, uh. Con que siento que ya regresé. Excepto por mis labios que aún duele y arde. Esta parte con que está más grande que esta. Pero bueno, espero que les haya gustado a ustedes mucho, mucho, mucho este video. Si sí, denle un like a este video. No olviden a suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y los veo muy, muy pronto en mi siguiente video. Adiós.